Estamos de regreso en su programa de mañana. Esto es de mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10. Estamos con ustedes. Bueno, y en este momento nos acompaña el licenciado Siquio NG de la Rosa, eh, alcalde electo de San Francisco de Macorís, con quien vamos a conversar sobre diversos temas. El señor Siquio de la Rosa eh, está con nosotros. Gentilmente aceptó nuestra invitación a conversar con su pueblo a través de ...de este programa de mañana. Buenos días, Siquio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo anda todo? Cuéntanos. Buenos muy días. Buenos días este, estoy muy bien... Eh, ...dándole la gracia a Dios... ...porque estoy perfectamente de salud. Y... ...la prueba lo dicen... ...porque ya... ...el laboratorio referencia... ...del cual yo tengo copia... Imp, imp, ...la he imprimido... Eh, ...me dio la segunda prueba negativa de ese virus que está acabando con el mundo. Así es, así pues es. Y la alegría que tengo es porque voy a poder cumplir, eh, voy a poder juramentarme mañana este, un acto eh, muy íntimo que yo hubiera querido que hubiera sido de otra manera, pero las reglas eh, para preservar la salud tanto mía pero fundamentalmente de los otros se va a hacer eh, un programa muy mínimo de tiempo de unos 20 minutos y perfecto, perfecto. con no invitación de ninguna índole sino con va, lo que tienen va, que va, ser. será presencial o será virtual va a ser presencial okay. los salones de, en el salón de actos eh, del ayuntamiento eh, preservando o planificando eh, las reglas eh, que ordenan eh, oh, no. dos metros y medio de distancia uno de otro, tanto para los lados como para adelante y para atrás. Bien, eh, perfecto. Francis. Sí, sí yo, Mira, es interesante. Al, ayer yo hablaba, daba una especie de recuento de lo, la historia de los municipios en República Dominicana. Y abordé la, la nuev, el nuevo orden, que antes, cuando tú entrabas al cargo, recibías un presupuesto de ocho meses de consumo. Pero esta vez es distinto. Vas a recibir un presupuesto prácticamente sin usar y vas a tener la oportunidad de invertirlo. Lo único que hay de diferencia es que no fuiste tú que lo, le, lo elaboraste con la proyección que tengas como visión para tu gestión, sino el alcalde y saliendo. ¿Cómo...? Mira, eh, lo que pasa es que las eh, la autoridades salientes, vamos a llamar regidores y alcaldes, han hecho lo que tenían que hacer, porque sí, todavía hasta el día de mañana, a las 10 de la mañana, el alcalde actual es el amigo y compañero Alex Díaz. Entonces ellos, lo, los regidores actuaron y el alcalde, perfectamente sí, sí. Eh, la, su función ellos dejaron eh, eh, aprobado un presupuesto lógico está que ahora las cosas han cambiado porque nosotros estamos frente a un corano, cora, coronavirus eh, que está eh, atacando el mundo completo y sí. ahora mismo eh, eh, todo alcalde que tenga esté que actualizado a lo que hay que enfrentar eh, tenemos que estar tanto en el mundo como eh, los dominicanos unidos todos para combatir eh, este virus que está atacando el país también y especialmente a San Francisco de Macorís que es donde el virus se ha compenetrado más. Entonces, sí. Ahora, eh, la responsabilidad que debe tener cualquier tipo de eh, funcionario o autoridad es unirnos todos sin bandería política, sin colores, a combatir el, corona, el coronavirus o el COVID-19. La pandemia que no está... Eh, at eh, atacando. Entonces, eh, lo que manda ahora mismo, lo más lógico, lo más inmediato, es combatir eso. Todos unidos. Porque unidos todos es que podemos eh, ponernos de acuerdo y entre todos conducir el pueblo, eh, conducir la, eh, las autoridades eh, a, a que podamos entre todos eh, erradicar este Y eso sí, y estamos en esa actitud de trabajo. Cómo no. Yerian, adelante. Bien, buenos días, señor Sikyo, quien Ya es prácticamente el alcalde de San Francisco de Macorís a cuestión de horas. Eh, usted recibe un ayuntamiento en una situación muy especial, de manera específica en San Francisco de Macorís. Pero eh, a propósito de, del COVID, mucha basura en, en todo el pueblo. La gente se ha estado quejando mucho de la falta de recogida de basura. ¿Qué va usted a hacer a partir de mañana para solucionar esta situación del cúmulo de basura? ¿Y cuáles son sus expectativas eh, en estos primeros meses de su gestión a propósito de la situación especial de San Francisco por el COVID? El sábado eh, nosotros tenemos este, en todo el país eh, los alcaldes pues, que fuimos electos del PRM eh, un operativo de limpieza y de, de, de, de desinfectar este, también este, el sábado para y eh, yo voy a encabezar personalmente ese operativo eh, voy a estar presente eh, cuando inicie y, y en los lugares que tengamos que ir a supervisar para poner el ejemplo para poner el ejemplo. Entonces, esa limpieza eh, que aquí se ha estado haciendo de una manera eficiente, eh, la vamos a mantener y la vamos a reforzar. Porque el, la, el propio virus, este mucho tiene que ver con la limpieza. Eh, claro. Por eso, sí. es que limpia, pues vamos a mantener. Eh, ahora. Yo vengo a unir y a poner a la disposición el, el ayuntamiento como eh, organismo, como gobierno de la ciudad, a sumarme a las autoridades, a los programas eh, de combatir el coronavirus. Entonces, vamos a ponernos al servicio de eso, porque ha llegado un momento en que tenemos que actuar todos unidos contra eso. Entonces... Nosotros vamos a declarar el ayuntamiento en un estado de colaboración de emergencia contra el coronavirus. Okay. Este, y venimos como un pie de amigo a coordinar entre todo lo que hay que hacer. Porque ahí está, por ejemplo, el problema del mercado. este Eso es parte de la higiene y que hay que brindarle a los consumidores y al pueblo eh, un ambiente de mercado con la higiene eh, mínimas de, de, de adquirir los productos alimenticios y eso Perfecto. es parte de lo que es una cadena de preservar eh, eh, que la gente eh, se aglomere menos que guarde la distancia vendrán programas de orientación eh, eh, para que la gente sepa cómo debe de comportarse. Eh, Serían programas que vamos a llamarle educativo contra eh, el comportamiento de, que indican las autoridades de salud. Y nosotros okay. como sí, ayuntamiento vamos a colaborar con eso. Siquio, sí, eh, hay una preocupación, ha sido una preocupación muy fuerte, tanto del gobierno central como de los municipios, en el sentido de que el distanciamiento social no se está cumpliendo. Es decir, la gente sigue aglomerándose, la gente sigue acercándose a niveles, digamos, en que hay la posibilidad de contagio. Hemos visto que algunos alcaldes, pongo por ejemplo, ayer colocamos un video aquí en este programa, pongo por ejemplo al alcalde de Santiago que salió con un camión de bomberos y una manguera a amenazar a la gente con mojarlo si no se mantenían a la distancia establecida. ¿Qué? Hay, hay, una, hay un criterio, hay un, hay, una, hay un planteamiento que se ha hecho, no recuerdo quién lo hizo, pero sí se ha hecho el planteamiento de que cada municipio debiera de asumir esa tarea. Y te pregunto a ti, tú, estarías, tú estás en disposición como alcalde cuando asumas asumir esa tarea para lograr el distanciamiento social, digamos, adecuado y evitar la propagación del virus, sobre todo aquí, que hemos tenido un gran problema con la pandemia? Yo creo que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el cual yo eh, voy a estar como ejecutivo, es uno de, eh, de los programas educativos que puede... Eh, colaborar en co coordinación con los que están combatiendo este virus eh, colaborar en el, en el aspecto educativo lanzar jornadas de, de, de personal eh, de, de forma de orientación educativa para eh, convencer a la gente eh, de cómo deben de comportarse para poder erradicar este mal este, la medida como la que tomaron en Santiago, yo no sé hasta dónde podríamos llegar, porque eh, yo creo en las cosas eh, de convencimiento, de orientación, pero sí te digo que vamos a hacer todo lo que haya que hacer para colaborar, para que eso se pueda cumplir y que la gente acate y la gente se comporte cómo tiene que comportarse. Vendrán muchas jornadas de orientación, porque ahí están los bancos que se ha convertido en un caos y hay que eso hay que ayudar, ayudar a normalizarlo. Ahí están los, los mismos supermercados. Y, y bueno, después que se cumpla este, los ocho días que de parte del de recogimiento que hay, bueno, vamos a ver qué medida traen. Entonces, tenemos que ir caminando, caminando conjuntamente con todo lo que tienen que ver eh, con esto y aportando lo que el ayuntamiento sea capaz de aportar, incluyendo hasta en la parte mínima en lo económico, hasta donde pueda también, con toda esa cosa. Porque Entiendo. ahora mismo eh, este, habrá que, si hay que auxiliar a una familia que no tenga el, eh, los recursos, eh, cuando haya la disponibilidad, habrá que usarlo también. Como también va a haber que auxiliar gente eh, con necesidades, con la propia eh, hambre que están pasando. Eh, 60 personas en los barrios. Habrá que auxiliar, auxiliarlo hasta donde las medidas económicas del ayuntamiento lo permitan. que hay algo que tú eh, has resaltado, la cooperación, la ayuda, esto. Sabemos que deberás solicitar algunos cambios. Por eso era mi pregunta al tema del presupuesto, porque tú tienes un nuevo orden y una nueva, eh, y una nueva gestión. Y un presupuesto, como fue aprobado ya, tiene unas características que tú tendrías que ajustarse a ese presupuesto y quizás los regidores y en esa época que se aprobó, no estaba el COVID, creo que vas a tener que pedir a la sala algunos cambios. Indistiblemente que tú, eh, a la vez que me estás orientando, estás diciendo una verdad eh, con tu experiencia como el eh, eh, que ha sido. Este sí va a haber que haber un cambio. Y hay eh, esos 90 o 100 días eh, que pide un funcionario y en sí. una emergencia sí. como esta para destinar eh, y tener la libertad, eh, de, también ciertas libertades de, de poder adicionar en contra de eso que estamos hablando. De, eh, sí. eh, Una eh, cosa, lo es? que quiero preguntarte es, entonces tú estarías estableciendo el sistema de ayudas sociales que siempre existió y que parece ser la administración que sale, lo satanizó al punto de que no se está utilizando, pero eso está en los anales de, de la, del ayuntamiento, bajo el criterio de, su, de presupuesto transparentado, que las ayudas sociales, tú las estarías reactivando en pos de estas necesidades de este pueblo. Mira, yo no quiero populismo, de tener fila de gente detrás okay. de mí, que o sea, Yo no puedo soportar. Está bien. Este, Estoy eh, de Pidiendo. Este, lo vamos a hacer de una manera organizada. Por ejemplo, mira, nuestro partido, el PRM, y su candidato eh, presidencial ha estado haciendo aporte hasta donde le han podido permitir hacerlo. Eh, aquí en Macorís quiso eh, instalar un hospital portátil. este Pero aquí han llegado ayudas y esa ayuda. Eh, se han distribuido este a través de las iglesias, de las juntas de vecinos, y por qué no nuestro propio partido eh, en su departamento social, este, pero de una manera organizada, eh, transparente, donde todo el mundo sepa lo que está haciendo, porque si no, se convierte en un desorden, además el ayuntamiento no tiene con qué suplir de una manera permanente este eh, un aporte de esa naturaleza como estamos hablando sino que tendrá que ser en día y selectivamente lo, los días eh, por lo menos con relación la al libertad. caso específico de la basura recuerden que tenemos ah. un contrato con una compañía privada que es Movisoluciones y que es la encargada de, de, ¿verdad? de manejar los desechos sólidos de, de, del municipio pero vemos que, hay, eh, que ha mermado esta capacidad de recogida de desechos sólidos y es responsabilidad del ayuntamiento supervisar esa parte. ¿Qué estará haciendo Siquio a partir de mañana para identificar cuál es la situación de, de Móvil Soluciones y que se regularice el, la recogida de desechos sólidos? Inmediatamente, eh, yo voy a hacer una serie de reuniones con los, los distintos departamentos. Ese será uno del principal. Como recuérdate que, por ejemplo... La vicealcaldesa es médico de profesión. Uh -huh. Y entonces yo, eh, con respecto a, eh, a, la, a la pandemia que anda, el virus que anda, pues yo eh, tendré que reunirme eh, con ella presente y llamar eh, el equipo médico de mi partido eh, para sumarlo eh, a combatir eso. Así mismo será con respecto a la limpieza de la ciudad. Yo tendré que reunirme con los encargados. No lo he hecho porque estoy esperando no tener la autoridad en la mano para hacerlo. Y le vamos a buscar soluciones satisfactorias a, a todas esas cosas. Es fundamentalmente lo que es la limpieza de la ciudad y la recogida de la basura Estamos con una compañía y a los... que, ha cumplido, que ha cumplido hasta ahora con sus responsabilidades, eh, móvil sí, solución sí. Así es. Vamos a reforzar eh, una recogida de limpieza que tenemos paralela con los motoconchos. Eh, si hay que aumentarlos, se aumentarán. Pero vamos a cumplir con esa parte. Porque la limpieza de la ciudad es parte de lo que es combatir el mismo virus. Eso es así. Así es, sí, Iquio. Fuera del de, fuera de tema de la situación especial que tenemos nosotros, en este país, digamos, vamos a, a, a analizar eh, esta pregunta que te voy a hacer sobre la base de eh, rebasar ¿no? el tema del coronavirus. Eh, ¿Cuáles son los puntos más importantes que tu visión como político, tu visión como alcalde ya prácticamente, decía ayer ya te quedan unas horas para asumir esa posición, ¿cuáles son los puntos más importantes, más álgidos, de acuerdo a tu criterio, que deben cubrirse en San Francisco de Macorís para que esta ciudad eh, tenga algún cambio y algunas cosas no actúe, no, no se no funcionen como antes estaban funcionando? Mira, yo debo de ser coherente con el programa de gobierno municipal que está escrito y que cuando hubo el debate en la Cámara de Comercio, eh, yo lo presenté y dejé copia a, a todo el mundo. Usted sabe que sí. yo hablé mucho del apoyo a la juventud y a la mujer. El apoyo a la juventud sí. y a la mujer. Y hablé mucho de que voy a involucrar el ayuntamiento en lo que es la seguridad ciudadana. Por suerte, el municipio de San Francisco de Macorís, que ese es uno de los principales de la seguridad ciudadana, eh, nos incluyeron en un programa de prueba que cogieron cinco municipios: el Distrito Santiago. Puerto Plata, San Francisco y otros municipios más que no recuerdo. Eh, apoyado por la Embajada Americana a través de Finjo, ya ellos me llamaron. Sí. Yo les dije, bueno, ahora lo, eh, la prioridad es el virus que anda. Pero ellos mantienen el programa de, de ensayo, de mejorar eh, o erradicar lo que es, eh, brindar una mejor eh, seguridad ciudadana. Y estamos incluidos en ese programa, está pendiente de discutirse en el tiempo que eso va a arrancar. Pero lo digo que aquí el tránsito hay que mejorarlo. Eh, hay cosas que yo digo que tienen que estar involucrados el gobierno porque el crecimiento que lleva la ciudad de San Francisco de Macorís es totalmente necesario la circunvalación. Y la circunvalación es, es una obra que no está al alcance económico del ayuntamiento como lo que es también la solución de ese mercado, que es un dolor de cabeza para San Francisco de Macorís Porque estamos hablando de algo que es de, de los años 1959, 60, los años 60, y está esa misma, eso hay que buscar una solución al, a, al mercado. Es una de las prioridades inmediatas también de un, del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís Y este municipio está lleno de, de muchos problemas porque los barrios. Yo enfoqué en mi campaña que le iba a dar prioridad a lo que esté al alcance del ayuntamiento a estar permanentemente en, en los barrios discutiendo con los líderes de los barrios eh, obras prioritarias que son no. mínimas. Sí, este, mira. Eh, interesante la, la, la visión y es importante resaltar que ciertamente toda autoridad cercana al pueblo, como es el ayuntamiento, debe preocuparse en estos tiempos en unirse a lo que es el combate del COVID. Ahora bien, si Siquio llega al ayuntamiento con una estructura nueva de remoción, de lo que estaban, o hay continuidad, porque creo que es el mismo partido. Y además hay unos técnicos, que es una preocupación general, que hay técnicos que el ayuntamiento ha invertido mucho dinero en su preparación y que han demostrado a la fecha que, que lo hacen bien. Porque sí. no es todo lo que se dice o se ve. Yo tengo que reconocer que hay departamentos, eh, compra, se ha comportado... Bueno, finanza fue tu primera encargada de finanza. Creo que está ahí también todavía. Es así, Daniela. Tú sabes, tú, tú, tú sabes que hay algo que yo no quiero que me quede decir. Hay que sí. concientizar la ciudadanía para que paguen los eh, que pertenecen al ayuntamiento. Los ingresos eh, del ayuntamiento locales están, están muy físicos. Entonces, el pueblo quiere que le dé un buen servicio. Pero debe pagar mejor la, la recogida de la basura, sí. otros otro impuestos más que tú conoces, porque tú fuiste regidor. Sí. Que, no, que no hay la, eh, la proporcionalidad que debe de ser. Eh, sí, sí. Eso bueno, es, eso este, año, este año los ayuntamientos, con el presupuesto actual, si antes recibía apenas dos puntos y algo, ahora va a ser 1.6, se estima, que es una de las caídas o de los presupuestos más bajos para el sistema municipal dominicano. Y ustedes van a tener que preguntarle ahí en ese, en ese nivel en que está el presupuesto que está recibiendo. Es decir, pero, pero lo que me es, la pregunta original que me hicieron Mira, sobre los cambios es el mismo partido. O sea, yo vengo a sustituir un alcalde de mi propio partido las circunstancias que estamos viviendo. Yo no puedo llegar con una vara y, y con una planadora en este momento. Por este estos momentos, momento de desgracia que estamos viviendo. Yo Uf. tengo que llegar. Van a haber cambios, van a haber promociones. De eso no hay duda. No llego. No, sabemos que en este tiempo no está dado este... no se puede sacar a nadie. Llego en paz eh, a ver qué es lo que hay, a analizar. Y después los cambios los voy a comenzar a hacer. Y... Y todo lo nuevo que pueda llevar lo haré, pero de una manera muy eh, no precipitada en la palabra. Sí. Por el momento que estamos viviendo. Bien, yerjan ¿alguna pregunta? Sí, la última pregunta de mi parte es preguntarle a don Siquio: eh, Hay personas que nos bueno. están escribiendo aquí a través del WhatsApp y nos dicen que las personas que trabajan en la recogida de desechos sólidos, recogida de basura están desprotegidos y en la mayoría de alcaldes durante todo el tiempo siempre han prometido de que esto van a ser protegidos La mayoría trabaja sin guantes, sin ningún tipo de uniforme, sin ningún tipo de protección. ¿Qué estará haciendo Siquio a partir de, de mañana para solucionar esta situación y, y, y colocar a los empleados, a, a los que recogen la basura, en una situación de mayor protección? No, pero eh, ahora... Ahora manda más que antes. Claro. Eh, yo soy un hombre que cumplió de la ley, pero más que cumplidor de la ley, eh, yo tengo eh, la igualdad de la persona y yo sé que un obrero hay que tratarlo eh, como un ser humano y hay que buscarle todo lo que necesita de protección y de comodidad para proteger y acomodarle, facilitarle mejor su trabajo. Vamos a llegar a que... Tenemos muy pendiente la parte de esa pregunta. Bueno, gracias a Siquio eh, por eh, la entrevista, el consterno de esta entrevista importantísima, a horas escasamente de asumir la posición de alcalde municipal de San Francisco de Macorís. Nosotros nos alegramos, Siquio, de que te hayas mejorado de la manera como, como se ve, incluso, no solamente que tú lo digas, sino que se ve. Que eh, estás muy bien de salud. Eso es importantísimo para nosotros y sobre todo por la relación de amistad que hay de muchos años. Así es que eh, gracias por tu gentileza de participar con nosotros en el programa de mañana. Cómo no. Y suerte, mucha eh, suerte eh, en esta posición. Gracias a ustedes por permitirnos. Cómo no. Y recuerden que mañana hay el acto, mañana eh, se va a celebrar el acto de la juramentación de las nuevas autoridades municipales. A Cómo las no. 10 de la mañana en el Palacio Municipal, sin invitación de público eh, ni sí. nada de eso. Sí, Sikyo, no? Gracias y, y nos reiteramos a las órdenes, en cualquier situación, en cualquier cosa que necesite, yo estoy dispuesto a ayudar a la gestión. Cómo siempre no. contando con ustedes que están actualizados siempre. Así es, así es. Gracias, Siquio. Bueno. Bueno, nosotros vamos, señores, ahora al, a, los, a, a ver qué nos dicen los amigos a través del WhatsApp. Adelante. Eh, ya. Así es. Así es. Gracias, amado. Gilberto Taveras desde San Francisco dice que él quiere saber...